Hola amigo ucraniano, hola amiga ucraniana soy Pipo, baterista de Obviamente Cranium. hoy voy a hablar de la banda de cada miembro de la banda mis impresiones de ellos vistos por fuera voy a empezar con la base rítmica con la abuela, tania es una muchacha un poco introvertida pero es una gran gran base rítmica y como músico me siento muy contento de estar Amarrado a esa base rítmica Puede ser muy prendida Es decir, puede ser muy prendida en vivo O puede ser muy reservada Pero siempre te da una gran, gran base Y es una gran persona El Leo Leo es muy dicharachero, Es muy buen guitarrista eh, Buen productor Tiene mucha idea musical Y es muy agradable tocar con él También Toño Toño es una persona es un guitarrista muy sólido ninguno de los dos guitarristas es mouth sino Steve Vai o gente así pero sus riffs son muy entendibles me gusta mucho tocar con ellos y terminamos con voz buena voz buena voz el voz es medio impredecible medio me saca de onda a veces porque tiene un humor muy extraño pero es bueno es buen muchacho el pelones es buen muchacho y canta muy bien, así que estas son mis impresiones de los chicos de Cranion vistos desde el punto de vista de un baterista, no se les olvide dar like, mover la campanita, sean muy felices, cuídense mucho, nos vemos pronto.